realizar un buen número de ediciones de vídeo. Algunas de ellas son realmente sencillas, por ejemplo recortar vídeo, puedo subir un archivo o puedo coger un vídeo de mi Drive, por ejemplo este vídeo selecciono y una vez que ya lo tengo en pantalla podría recortar el tamaño que tiene lo que yo veré finalmente, puedo hacerlo manualmente, puedo utilizar estos formatos estándar O hacerlo manualmente. Finalmente podría volver al, al original. Puedo también recortar la duración. Hacer que sea más corto. Cada vez que edito algo. Eh, aparece este puntito verde en cada una de las opciones que, que he modificado. Puedo hacer también que gire. Hacia la izquierda. o hacia la derecha, o incluso hacer que gire sobre sí mismo. Por ejemplo, eh, en esta escena tengo esta casa en el lado izquierdo para que esté en el lado derecho y esté girado. Lo único que tendría que hacer es eh, voltearlo horizontalmente. Puedo también cambiar la resolución haciendo que este archivo ocupe menos espacio modificar el volumen de lo que de lo que escuchamos o cambiar la velocidad como puedo ver aquí tengo una, una liebre y aquí tengo una tortuga Si giro hacia la derecha este vídeo irá más rápido y también el el audio, evidentemente. Y si voy hacia la izquierda, el vídeo irá más lento. Puedo hacer un loop y hacer que este vídeo se repita dos, tres, cuatro o el número de veces que, que me interese. También estabilizar el vídeo. Hay veces que tienen movimiento que no, no deseamos. Cuando lo hemos grabado, nos hemos movido sin querer un poquito y queremos que eso sea un poquito más, más estable. De esta manera eh, conseguiríamos que el vídeo fuera un poquito más, más estable. imagen Simplemente seleccionando el icono correspondiente y pulsando el botón Añadir imagen seleccionamos nuestra imagen y la colocamos en la posición que, que nos interese Finalmente podemos añadir texto. Podemos seleccionar el texto, cambiar sus cualidades. podríamos en el caso de que nuestro vídeo tuviera un logotipo podríamos eliminarlo finalmente para acabar seleccionaría el tipo de formato que deseo para, para mi vídeo y pulsaría el botón guardar para descargarlo cuando llegara al 100% de la codificación lo descargaría nuestro equipo.